H.J.U.D., emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados.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 Buenas tardes a todos, cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa semanal de acciones del Centro de Relaciones Interinstitucionales SERI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram con arroba distrital. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los diferentes proyectos y actividades del Ministerio de Educación Nacional, el MEN, y el programa Go Colombia. En esta ocasión, nos acompaña Santiago Fernández de Soto, él es jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MED. Hola Santiago, bienvenido nuevamente a Relaciones. Hola Mónica, buenas tardes para ti y para todos los oyentes y muchas gracias por invitarme nuevamente eh, a, a este espacio. Es un gusto tenerte con nosotros, de igual manera nos acompaña nuestro compañero del CEDRI, Mauricio Morales, gestor de la movilidad docente, invitado del Centro de Relaciones Interinstitucionales. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy buenas tardes. Un saludo también para Santiago, muchas gracias por acompañarnos y para nuestra compañera practicante del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Distrital, Emily. Un gusto saludarte Mauricio, de manera convencional nos acompaña nuestra pasante, estudiante de comunicación social y periodismo de la Universidad Distrital, Emily Pinilla. Hola Emily, ¿cómo estás? Tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes y a Santiago. Eh, feliz de estar con ustedes hoy también pues con el compañero Mauricio y todos los que nos apoyan desde el CETI. Hola Emily. Bueno Santiago, nuevamente ¿no? que te tenemos en nuestro programa, nos gustaría que nos compartieras, nos hablaras un poco de las diferentes actividades, proyectos que están realizando en estos momentos en el MEN y en la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales. Cuéntanos qué novedades tienes para nosotros. Claro que sí, Mónica, muchas gracias y Mauricio, Emily, un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. El Ministerio de Educación pues viene trabajando desde hace ya algún tiempo eh, en todo lo que tiene que ver con el fomento a la internacionalización de la educación superior y esto lo hemos venido nosotros desarrollando de diferentes maneras, con diferentes programas, diferentes proyectos, invitando a las instituciones de educación superior, a las redes de la internacionalización, a las asociaciones a que se unan a estos programas y a estos proyectos. Y algo que es muy especial y en lo que hemos venido trabajando varios meses tiene que ver con la participación del sector de educación superior en Expo Dubai. Como saben, Expo Dubai es la exposición universal que se lleva a cabo cada cinco años. Este año se lleva a cabo en Dubai, desde octubre hasta el mes de marzo del próximo año. Y como sector educativo, Vamos a participar, vamos a estar una semana de diciembre, en diciembre y esto ha sido un trabajo articulado interinstitucional con distintas organizaciones para poder acompañar y darle una visibilidad bien especial al sector de educación superior en ese, en ese escenario, que no es una feria como tal, es una exposición universal donde vamos a tener presencia de gente, personas de 190 países y vamos a poder eh, dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en nuestro país. Adicionalmente, y creo que es algo que es muy importante resaltar, venimos desde hace dos años trabajando en, en la mesa intersectorial para la internacionalización de la educación superior, en, la, en el seguimiento y la formulación de distintos proyectos de, justamente de internacionalización. Entonces, hemos suscrito convenios con algunas universidades, con algunas redes, para algo que hemos denominado FIES, que es el Fomento a la Internacionalización de la Educación superior y esto pues hemos desarrollado una serie de convenios y de proyectos que nos han permitido fortalecer estrategias como la que hoy vamos también a comentar de Go Colombia y otras que hemos venido trabajando, así que en eso es en lo que estamos en este momento enfocados en materia de internacionalización, acompañando a las universidades de todo el país, instituciones técnicas y tecnológicas eh, para participar y, y, y desarrollar mejores capacidades en materia de internacionalización. Eso es súper importante que menciona Santiago la integración de las, del MENI y de las instituciones de educación superior, ese es un punto muy importante que tenemos que destacar, que nos gustaría que nos ampliaras un poco más la información frente a esas convocatorias o oportunidades vigentes que se encuentran disponibles para las instituciones, para la comunidad académica y que pues apoyan o fomentan los procesos de internacionalización universitaria. Claro que sí, mira, nosotros... Eh... Venimos trabajando, como lo dije ahora, de hace algún tiempo atrás y hemos venido construyendo una estrategia y una estrategia que se ha convertido también en una marca. Y es una estrategia que nos, que con la que buscamos posicionar y promocionar a Colombia como un destino académico y científico. Es decir, es poder decirle al mundo, hey, Colombia es un destino, Colombia debe estar en su radar, para venir a estudiar, para venir a investigar, para desarrollar proyectos conjuntos, para aprender español, para invitar a docentes de distintas partes del mundo a que vengan y nos acompañen en nuestras instituciones. Así que nosotros de la mano de ProColombia, que es la agencia de promoción de nuestro país, pues hemos venido diseñando lo que se denomina el plan exportador. ¿Por qué? Porque queremos convertir a la educación superior en un servicio exportable, es decir, que podamos darnos a conocer en otros países, y de esa manera poder atraer estudiantes, eh, investigadores, docentes, eh, personas que quieran venir a conocer nuestro país y lo estamos haciendo desde el punto de vista de la educación y de la ciencia, así que también trabajamos de la mano con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ellos han venido desarrollando a lo que se denomina diplomacia científica, entonces en ese sentido hemos trabajado de la mano Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia en poder consolidar esta estrategia de Colombia como un destino académico y científico, es algo en lo que... Ya hemos venido trabajando también de la mano con otras entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, como la, la Agencia Presidencial de Cooperación, como el ICETEX, eh, también con el Instituto Caro y Cuervo, con asociaciones como ASCUN. Bueno, hay un grupo importantísimo de instituciones que hacen parte de todo este ecosistema de internacionalización en el que venimos trabajando en el desarrollo de este plan exportador que seguramente en los próximos meses y, en el, y durante el 2022 vamos a poder empezar a implementar y en el que vamos a invitar a universidades de todo el país a que se sumen a trabajar en este plan exportador y de esa manera poder ir aumentando nuestra visibilidad en otros países. Vale, Santiago. Eh, muy interesante esto que nos mencionas. Eh, precisamente nosotros estuvimos participando de un, unos conversatorios alrededor de la estrategia que tú nos mencionaste, la estrategia de Go Colombia unos conversatorios que ustedes están organizando además porque como tú mismo lo dices el ministerio es, eh, se nota muy articulado eh, no solamente con las entidades digamos también estatales, sino con las redes hemos visto que eh, ustedes están trabajando mucho con CCK con ASCUM, con RCI con varias de estas redes y, y estuvimos precisamente alrededor de esa estrategia de, de, de, de Go Colombia, que ya inclusive nos socializaron en una página web ya sobre esta estrategia y demás. Entonces, no sé, ¿nos puedes contar un poco más sobre esa iniciativa de Go Colombia? Bueno, ya nos dice sí, claro, hay que convertir a, a la educación en un servicio exportable, pero, pero más allá de eso, ¿qué, ¿qué nos puedes decir alrededor de esa estrategia que, que el ministerio está impulsando? Claro que sí, Mauricio. Mira, esto es muy importante y, y, y yo lo resalto y es un trabajo que viene desarrollándose varios años atrás. Es algo que hemos venido construyendo de la mano de distintas instituciones, organizaciones. No es un solo ministerio, no es, no es algo pensado creado para este ministerio o para unas universidades o unas redes en particular, sino para el sector de la educación superior en general. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es un trabajo que se ha venido construyendo justamente, como tú le dices, de la mano, de redes como la CSYK, RCI, ASCUN, eh, eh, Ministerio de Ciencia y otros, otras entidades que se han venido consolidando aquí y justamente lo que pensamos nosotros hace cerca de tres años, incluso muchos años atrás, pero hace tres años como con un foco específico fue cómo podemos hacer para que nos conozcan afuera, porque nosotros bien hemos podido ver que anualmente hemos tenido un incremento en la movilidad académica entrante hacia nuestro país, eh, pero eso realmente creo que eh, no son números son números importantes para nosotros, por supuesto, pero creo que todavía tenemos capacidades de poder seguir aumentando. Así que tomamos la decisión hace tres años de construir una, una estrategia que nos permitiera posicionar y promocionar a Colombia como destino académico y científico. Entonces empezamos a trabajar en eso de la mano. Hicimos un análisis de iniciativas de otros países como eh, Australia, Chile, Irlanda, Buenos Aires, en Argentina, y otros países que han venido construyendo una estrategia o una marca en ese sentido para atraer a la gente a que estudia en su país, entonces de esa, de esa forma fue que nació la marca Go Colombia, porque esto se convierte no solo en una estrategia o solo en un nombre sino o en una página web, no, Go Colombia es nuestra marca de estudio, nuestra marca para promocionarnos en el exterior, así como eh, ustedes saben ProColombia ha creado la marca CO, que es la marca con la que se representa a Colombia en el exterior, lo que nosotros queremos hacer con Go Colombia es lo mismo pero desde el punto de vista académico y científico, es decir que cuando afuera esa marca se empiece a reconocer identifiquen a Colombia como un destino y eso es lo que nosotros le estamos apuntando y eso lo estamos trabajando de la mano de ProColombia y de otras organizaciones que nos permiten eso entonces Go Colombia hoy se consolida o se convierte como una estrategia, ya lo dije de promoción y de posicionamiento pero también una marca lo que a nivel global se conoce como un study brand, una marca de estudios, lo que nos va a permitir justamente llegarle a esas eh, universidades y a, eso, a todas esas personas a las que queremos llegarles para que conozcan nuestro país. Y por supuesto, ¿cuál es una de esas herramientas fundamentales de Go Colombia como estrategia? La página web. Una página web que es www.gocolombia.edu.co en donde personas de otras partes del mundo van a poder encontrar información sobre cómo es estudiar en Colombia, qué programas existen aquí y aquí lo digo es una página que todavía está en construcción o en evolución en constante y en permanente cambio porque es una plataforma que lanzamos apenas en agosto de este año y hemos venido trabajando en su evolución y seguramente vienen segundas fases y terceras fases en el desarrollo de la plataforma porque lo que queremos es tener algo muy bien montado para que afuera cuando alguien ingresa a esa plataforma encuentre suficiente información que lo convenza de venir a estudiar o investigar en nuestro país. Y eso es Go Colombia. Genial, eh, Santiago, la verdad que, que lo que nos, nos comentas, pues eh, de verdad que hacía falta, o sea, de verdad que hacía falta. Eh, yo creo que ha sido como un sentir, ¿no? Las universidades eh, también, se, lo he escuchado en otros, en otros eh, escenarios, eh, siempre decían, bueno, y, y nosotros tenemos movilidad entrante, pero y, y nosotros esta movilidad de nosotros saliente que, y bueno, y nosotros también tenemos cosas que podemos exportar, eh, digamos, tenemos bastantes eh, fortalezas para aprovechar. Eh, y bueno, alrededor de eso, digamos, ¿cuál ha sido, eh, digamos, como la, las conclusiones o cuál han sido los, los eh, el sentir que, que han escuchado, que han percibido ustedes de, de este ejercicio que, por ejemplo, el que se hizo de los conversatorios del lanzamiento de, de Go Colombia hace unos días eh, ¿Qué han percibido? ¿Qué conclusiones han sacado ustedes que han escuchado del sentir de las universidades y de las demás eh, instituciones que están trabajando en conjunto? Sí, Mauricio, creo que la estrategia como tal ha sido muy bien recibida por todo el sector, porque justamente como tú lo dices, era algo que, que hacía falta, era algo que, que se, se decía que se necesitaba y se habían hecho muchos esfuerzos en este trabajo, pero no habíamos podido materializar estas acciones para trabajar y, y mostrarnos como país. Y yo lo digo... Eh, para todos porque seguramente quienes nos oyen lo saben eh, participar en ferias internacionales, en escenarios internacionales eh, como universidades, por cada una por su lado a veces cuesta y a veces es difícil y por supuesto cada institución tiene su, sus intereses pero si logramos empezar a ir como país y ver una marca de país seguramente vamos a poder tener un mayor impacto y eso es a lo que nosotros le estamos apostando y justamente esa es la retroalimentación que hemos podido recibir de los rectores, de los jefes de relaciones internacionales, de vicerrectores, de docentes, que nos han dicho que esto realmente algo, era algo que hacía falta, y a esto hay que meterle, como se dice, coloquialmente hay que meterle carne. Cuando decimos meterle carne es justamente qué es lo que nosotros como país podemos ofrecer, qué es lo que nosotros estamos en capacidad de mostrarle al mundo que podemos hacer en Colombia, nuestros estudiantes en qué capacidad están, nuestros sistemas de investigación, nuestros centros de investigación en qué están. Y a eso es lo que nosotros queríamos apostar. Entonces, estos conversatorios que hicimos durante las últimas semanas, para poder contarle a toda la comunidad académica interna y externa sobre Go Colombia, buscaba eso: era, mire, Go Colombia tiene, o, o el país como tal, tiene muchas oportunidades para ofrecer, para demostrar que somos capaces, que aquí en Colombia tenemos hoy ya condiciones de seguridad supremamente estables que nos permiten atraer personas, pero nuestras instituciones cada vez están acreditando de alta calidad más. Cada vez aparecemos más en los rankings internacionales. La oportunidad de la enseñanza de español como segunda lengua es una oportunidad que no podemos dejar perder. Colombia hoy no tiene eh, o no, no ofrece lo suficiente esa capacidad de enseñar español a extranjeros. Y países como Argentina, como Chile o como España, por supuesto, nos llevan la delantera en eso, pero creemos que nosotros tenemos en nuestras universidades las capacidades suficientes para ser el primer país del mundo en enseñar español a extranjeros. Entonces, eh, ese tipo de estrategias, ese tipo de eh, iniciativas que se presentaron durante los conversatorios, pues justamente lo que nos demuestran es eso, es que las universidades, el sector de la educación superior, las instituciones, estaban buscando esto, poder encontrar un espacio para dialogar, para poner y dar a conocer sus iniciativas, para que podamos mostrar una cara de país, que no hablemos de una universidad, de una red, de una región, sino de país. Y aquí lo que le apostamos nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional justamente es a eso, es a convertir a Colombia, a todo Colombia, en un destino académico y científico porque tenemos posibilidades en distintas regiones. Hay unas regiones que tienen un mayor desarrollo en temas de eh, biodiversidad, otras en temas de eh, agrícolas, otros en temas de investigación de ciencias marinas, otras, en fin, en el país tenemos muchas posibilidades. Y justamente lo que nosotros recibimos de esos conversatorios fue que lo, lo digo también, se conectaron más de 600 personas durante los tres días que hubo los conversatorios lo cual para nosotros es satisfactorio eh, y podemos en, eh, eh, recibir ese mensaje de al fin Colombia se metió en esta ruta de promocionarse desde su nivel educativo y eso es lo que le estamos apostando Claro que sí, Santiago y bueno, siguiendo como esta línea del impacto de este proyecto y de esta marca en la educación superior y en la sociedad quisiéramos saber, bueno Sabemos que la educación cada vez avanza más y evoluciona, pues Go Colombia también lo hará, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas o este impacto que se espera que tenga Go Colombia, tanto pues en el fomento de la internacionalización como en el posicionamiento de Colombia como destino científico? Cuéntanos un poco, ya nos hablaste de, digamos, que la página va a tener varias etapas también, se aspiran a tener más estudiantes. Cuéntanos un poco de estas expectativas. Gracias, Emily. Mira, esto... Nosotros a lo que le estamos apostando de fondo es al tema de la visibilidad y al reconocimiento. Lo que nosotros queremos es lograr que afuera empiecen a ver a nuestro país, a nuestras instituciones, a todas las universidades que tenemos en las regiones, en las grandes ciudades, en las capitales, etc., eh, como unas grandes formas um, de investigación y de desarrollo. Y a eso es a lo que nosotros le estamos eh, apostando en este momento. Entonces, eh, nuestro principal trabajo aquí consiste en trabajar de la mano, valga la redundancia, de todas las IES, para que juntos sigamos construyendo, como les decía ahora, esto no lo hemos construido nosotros solos, y no es nuestro interés como ministerio que la estrategia de Colombia se, se asocie al ministerio, porque esto es una estrategia para el sector. Entonces, esa apropiación que nosotros queremos darle a la estrategia es para que todas las instituciones la conozcan y que cuando salgan o traigan a sus estudiantes extranjeros o salgan, puedan hablar de Go Colombia, puedan apropiarse de esta marca. Porque como lo digo, Go Colombia no es una página web, Go Colombia no es solo una estrategia, es una marca. Y aquí lo que nosotros queremos es eso. Entonces, para nosotros, nuestra expectativa, nuestros retos aquí, lo que vemos las oportunidades es justamente que todas las instituciones de educación superior la conozcan, la apropien. Y por supuesto que hagan de esto una imagen adicional a la que ya tiene cada institución, porque aquí lo que nosotros queremos es que cada uno tenga esa marca, ese, ese logo de Go Colombia, porque todos hacemos parte de Go Colombia y eso es a lo que le estamos apostando. Entonces aquí queremos trabajar eh, en, en que nuestra, la comunidad internacional y también al interior pues reconozca la calidad y la capacidad de nuestras instituciones y de esa manera pues seguramente nuestras instituciones van a poder seguir apareciendo cada vez en más rankings internacionales, poder tener más dobles titulaciones, poder tener más eh, publicaciones en coautoría con otras instituciones de otros países, en fin, grandes oportunidades que se pueden seguir abriendo si somos capaces de eh, seguir demostrando y, y mostrando a Colombia a nivel internacional. Claro que sí, Santiago, justo eso era lo que queríamos saber eh, y que también le contaras a nuestros oyentes cuáles son estos beneficios y las oportunidades que representan este tipo de proyectos, pues tanto para la comunidad académica como para la sociedad en general. Ya nos hablas también de pues, la parte eh, meramente de investigación, Quisiéramos saber un poco más, como más accesible y como eh, este tipo de redes que constituye este trabajo cooperativo y el posicionamiento de Colombia. Sí, nosotros lo que queremos construir y como lo dije tal vez al inicio es ese plan exportador de Colombia como un destino académico y científico o lo que se ha denominado también la educación superior como un servicio exportable, entonces esto es un tema que toma tiempo, eh, eh, la exportación de servicios como tal y la educación como un servicio eh, toma tiempo poder consolidar al sistema, al interior que entendamos nosotros qué es exportar un servicio desde el sector educativo porque una cosa es exportar de pronto temas del turismo u otro tipo de servicios, pero la educación tiene sus particularidades, entonces es importante saber que nosotros vamos a, a trabajar y a formular una serie de acompañamientos de la mano de ProColombia al Ministerio de Ciencia, a las universidades para trabajar en esto, para, para entender qué es exportar un servicio y de esa manera pues vamos a, a poder como eh, desarrollar capacidades en las instituciones y esa es justamente una de esas eh, beneficios o oportunidades que seguramente en el desarrollo de estos trabajos que no va a ser rápido, lo digo, esto es de largo aliento, eh, como le decía, pues venimos trabajando de años atrás y solo hasta ahora pudimos sacar a la luz la estrategia, entonces esto nos va a tomar tiempo, pero eh, esos esas, esas beneficios que nosotros vemos es justamente ese desarrollo de capacidades que nosotros podemos trabajar de la mano con MinCiencias con ProColombia apoyando a las instituciones para entender qué es exportar un servicio ya lo habíamos hablado el Mauricio también lo mencionaba ahora, eh, nosotros hemos trabajado en la internacionalización de pronto desde la visión de eh, bueno que salgan nuestros estudiantes o que vengan algunos estudiantes pero ahora tenemos que ver esto como algo mucho más amplio la internacionalización y creo que la pandemia nos enseñó que la, la internacionalización no es solo movilidad académica eh, o que existen otras modalidades de movilidad, entonces esto nos permite justamente desarrollar esas nuevas capacidades que nosotros queremos ofrecerle al mundo para que vean en Colombia una gran oportunidad de desarrollo. Gracias Santiago, sí ya, ya vamos hilando un poco y vamos mostrándoles a nuestros oyentes toda esta amplia gama de posibilidades que ofrece este tipo de proyectos y también incentivar a participar. Bueno, un poco eh, ya hablando y entrando al tema más distrital y más eh, pues institucional ¿qué podrías destacar de esta articulación del MEN, del Ministerio de Educación con la Universidad Distrital eh, en la gestión de estos proyectos precisamente y estas actividades de, de fomento para la investigación y también para pues las, las actividades que se hacen? El ministerio y la universidad distrital pues tienen una relación de, de, de, de, pues, de largo aliento y de mucho tiempo atrás y con el CERI en particular y todo lo que tiene que ver con temas de relaciones internacionales hemos trabajado muy de cerca y justamente pues la universidad distrital hace parte de lo que se conoce como el SUE Bogotá, ¿no? el sistema eh, de universidades estatales de Bogotá y, y este SUE o esta red tiene una participación muy importante en la mesa intersectorial para la internacionalización de la educación superior, que se denomina la MIES y en su momento pues estuvo representada por la universidad distrital, es el SUE en, en la mesa, eh, donde pues, pudimos aquí trabajar de la mano para conocer proyectos, para participar de proyectos e iniciativas, para eh, recibir comentarios frente a lo que estábamos desarrollando, porque justamente esta mesa lo que busca es, es eso, es eh, tener como muy claro eh, que, que los actores de todo el ecosistema de la, de la internacionalización podemos desarrollar proyectos en conjunto y eso, era lo que y eso es lo que busca la mesa entonces para nosotros la universidad distrital en este escenario en particular de lo que tiene que ver con internacionalización pues ha sido un aliado importante lo digo desde el CERI Alexis, Mauricio, todo su equipo pues ha sido un trabajo mancomunado hemos eh, conocido iniciativas, hemos participado, creo que esta es la segunda o tercera vez que participamos con ustedes en este programa, justamente contándoles de todo esto que venimos desarrollando y trabajando juntos. Exactamente, Santiago, toda esta integralidad entre las instituciones y el MEN son bastante enriquecedores para todos nuestros procesos de internacionalización, ya para ir cerrando, finalizando nuestro programa el día de hoy. Por favor, nos gustaría que reiteraras la página web, redes sociales, donde se encuentran disponibles para ampliar toda esta información que nos compartes. Claro, Mónica. Eh, para conocer sobre Go Colombia o la plataforma web Go Colombia, pueden entrar a www.gocolombia.edu.co y aquí van a encontrar la página que está diseñada y pensada para el estudiante extranjero. No es una página diseñada para nosotros como colombianos porque aquí lo que queremos es mostrar nuestro país. Reitero, es una plataforma que aún está en, en construcción, obviamente está al aire, por supuesto funciona, pero es una página que va a, a, a tener constante evolución, porque eso es lo que nosotros buscamos, que, que no nos quedemos quietos y podamos eh, mejorarla, ampliarla, y todas las sugerencias son bienvenidas. Claro que así, Santiago, y pues no me queda más sin agradecerte por tu participación en el día de hoy, Juan manera y nuestros compañeros del CERI por acompañarnos en relaciones y por... Eh, todas estas experiencias de internacionalización universitaria y grandes oportunidades para fortalecer y promover a Bogotá y a Colombia como destino académico y científico y visibilizarnos a nivel mundial. Eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes, al equipo del CERI, a la emisora La U90.4 por brindarnos este espacio y a Mauricio Puñalosa por colaborarnos en el máster. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta una próxima oportunidad. <tose> Acciones. Programa del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caidas. Conozcamos el proceso de internacionalización e interinstitucionalización. Las oportunidades de movilidad académica, becas,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 tengo una buena canción para cantar. ¿eh? Gracias. Estamos cantando canciones que no tienen problemas ideológicos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias, por escucharnos. gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de la verdadera alternativa de la radio. ¡Sí, señor! La 90.4 FM este, este. emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.